Nos encontramos con Jorge Lucas Reyes. Es otro personaje de Ciudad Alfaro que tiene aquí. Jorge, ¿desde cuándo estás acá en Ciudad Alfaro? Eh, Verás, yo estoy aquí en Ciudad Alfaro desde el comienzo de la obra, cuando se hizo esta... 2007, 2007 más o menos, 2007, hasta la presente. ¿Y en qué has estado trabajando durante estos siete años? Eh, Verás, yo comencé a trabajar, como le digo, de obreros. Uh -huh. eh, terminó casi el año trabajando de obrero. De ahí se hubo la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí un año que fue, eh, pasé a trabajar como jardinero. Eh, este, de ahí de jardinero, ahora... Los cuatro años siguientes, como conserje, estoy aquí en la institución de, centro cívico, de la institución, de la institución centro cívico, controlando, todo. controlando todo el área. De Excelente, la Jorge. ¿Qué fue lo que sentiste mientras se construía la obra? ¿Las eh, verdad, emociones? Eh, es lo eh, que verdaderamente, yo sentí algo que ni en sueño, esto se me iba a dar en la realidad, eh, pero. Eh, no, Yo siento una inmensa alegría, satisfacción Mi persona y mi familia Y todos mis compañeros de aquí en la institución Y hasta la presente Tu, tu vida está acá Perfectamente vida. mi vida ya es aquí Aquí algún día dejaré mis cenizas Así es, así es y, y para mí cumpliendo mi deber, cumpliendo el, deber el deber de, de, de, como de ciudadano, ciudadano, patriota. De ciudadano de, de patriota y montecristense que Claro sigue. que sí una otra pregunta, Jorge. Por ahí he escuchado que te dicen misión cumplida. ¿Cómo así? ¿Qué, qué, ¿Por qué? ¿Ese es como un alias tuyo? No, verdaderamente verás. Eh, como le digo, yo entré a trabajar. Eh, iba un 70% de la obra ya. No faltó alguien que dijera de que esto iba a ser un elefante blanco. Entonces yo como montecristense que soy y obrero al mismo tiempo Yo sentía que esto iba a ser una realidad Esto iba a ser Creíste, lo que el señor presidente eh, vino a hacer esto Y tenía que terminarlo Y como él siempre es un hombre que sincero Cuando dice que va a ser una hora lo hace claro Entonces sí. hizo, eso hizo a mi persona Esperar la oportunidad que el presidente pasara Como él siempre venía eh, Ver cómo estaba visitando, cómo estaba su obra Y de pronto pasó él yo alcé la mano le dije, señor presidente, misión cumplida, su obra es una realidad. Él se emocionó. Él alzó la mano, como Alfaro levantó la mano, perfecto. Se emocionó el Me presidente. emocionó, sí, él se emocionó. Me dijo, hola maestro, ¿cómo estás? Gracias, me dice. Lo recordará para siempre. Sí, sí siempre lo recuerda esas palabras. Sí. sí, siempre lo recuerda. ¿Tienes alguna otra anécdota que contarnos? Eh, verá. Que te haya. Emocionado. Sí. Este, en este, la inauguración cuando fue, eh, esto, esta imagen recorrió el mundo, traspasó la frontera. Eh, a los cinco días yo estaba trabajando en una esquina cuando llegaron unos señores preguntando, me dice, amigo, me dice, por aquí quiero conversar, usted conoce misión cumplida. Y yo me reí y le digo, hola amigo, le digo, yo soy el mismo, Dios. le digo. Eh, entonces me dicen, verá, yo he vendido, lo vi en, hace cinco días, cuando se inauguró este. Y eh, entonces quería conversar con usted. Eh, con mi familia le he traído para tomarme una foto. Qué entonces algo sentí yo claro en mi vida sea. de que verdaderamente yo soy un ciudadano humilde y le presté para que patriota. se tomara la foto patriota, Así es. humilde y patriota. Y, Tomamos la foto y me dice, esto lo recordaré para toda mi para vida. Para toda la vida, claro sí. que sí. Esa es mi anécdota. de que... Le agradecemos a Misión Cumplida por, por su tiempo y por su vida. Gracias. Eh, que esto sea para mí algo que... No claro que decir. sí. Ahora no solamente la foto, sino un video que lo va a ver todo el país, todos los servidores Gracias, públicos igualmente. Le en el curso por internet. Muy bien, gracias. Ya. Misión cumplida, señor Ajá. presidente.